Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli y Parody Y bueno, acá estamos con un video de Counter Strike Global Offensive En una partida de juego de armas eh, En el mapa Shoot, si no me equivoco Vamos a ver cómo nos fue. Y nada, los dejo con el video y espero que les guste. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? <risa> Envía B al 6030 y descárgalo ya. Bueno gente, vamos a empezar. Estamos acá en juego de armas así que nada vamos a ver cómo quedamos estamos en CTEP piso con Teco Uy. Uy. creo que están todavía las las animaciones de muerte exageradas de alguna que otra animación exagerada de muerte así está creo Todavía. Pero bueno. Recién empieza esto. Y ya soy el líder, vamos. Uh. Me la robaron esa. La última me la robaron. Suc. Bien, bien, bien, bien. Dale. Racha, racha, dios. Racha. Dale. Bien. Bien. Upala. Dale. me agarró justo me agarró justo ese ah casi uy dale 98 le saqué bastante dale bien lo estoy dominando bastante bien empezamos eh bueno, dale No, no lo vi Ese no lo había visto Dale, dale, dale Casi, casi, 28 No, justo me caí No, no, no lo vi, me agarró mal. Me agarró mal con el cuchillo. Qué loco. Bueno, dale. Bien, bien, bien, bien. Vamos. Uh, bastante buena esa. No. Buena, buena, ah, avancé, vamos, avance vale. No me vio. No me vio. El otro. Dale. Pero al menos agarré uno. Me quedé ahí, ahí arrodillado. ¡Buena! Dale, que estoy cerca. ¡Ah! Avancé bastante. Pero bueno, esto se me va a, se me va a complicar. Ah. Dale. Con esta escopeta se va a complicar un poco Dale Ay, dale Uh, pero si Lo tengo re muerto A un, a un tiro está Estaba un tiro Lo dejé a menos 87 Dale, loco Se me complica con esto No, no, no me sale loco Ah, bueno Quedé tercero, pero bueno Esta fue la partida Estuvo muy buena, a ver Pies de plomo 29-26, qué loco Bueno gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo. Compartir los videos con su familia, con sus amigos, con quien quieran. Si quieren, ya saben, si quieren comentar el video, comentenlo en la pestaña. En la publicación de la pestaña comunidad que tienen. Eh, que tienen el enlace a este video. Para los que no lo vieron, que lo vean. Comenten por ahí. Ya que los comentarios están desactivados todos los videos. Pero bueno. En... Nada, ya saben, denle like al video, suscríbanse si son nuevos en el canal, y háganse miembros que la membresía también tiene beneficios muy piolas. Así que nada, nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho, bye.